Los latinos españoles odian el coreano. Vamos a aprender coreano. G. G. G. G. No. K. G. No es K, es K.